¿Alguna vez Deadpool ha peleado contra Gwenpool? Sí, de hecho fue en sí. su primer encuentro. Tratándose de Deadpool y sí, Gwenpool, obviamente que... iba a ser una pelea. El, el, ¿El primer encuentro lo leí en los cómics eh, de Gwenpool? No creo que solo lo leí una vez, porque está divertido sí, pero tampoco tanto. Pero no sé, no me divierte tanto. Y bueno, después la segunda vez, pero Deadpool la mató, pero en otro universo, Deadpool. Mata el universo Marvel De nuevo a rara Gwenpool <ríe> <Wembley> se encontraba atrapada En una trampa de realidad virtual De un villano conocido como Arcade Junto a otros Marque, personajes Cuando de pronto asume. Deadpool los embosca Luego de pensar un rato okay. Wenpool <Wembley> se da cuenta De que Deadpool Es algo así como el jefe final De la mazmorra Donde Arcade los había encerrado Así que arma un plan Para detenerlo Y casi lo logra Pero Gwenpool le dice a Deadpool Que obviamente ganaría ella Ya que estaban en su cómic Esto provoca que Número uno Deadpool se dé cuenta De que Gwenpool También puede romper la cuarta pared. Y okay. dos, que Deadpool se enfurezca y le enseña a Gwen que aunque sea su cómic, él puede vencerla porque es un personaje más popular e importante. De hecho oh. le tira el chiste de le importas tampoco a la gente que de seguro creen que eres Gwen Stacy. White pro <risa> oh, bajadísimo Deadpool, me encanta. Bro. De hecho le tira el chiste y le enseña a Gwen que aunque sea su cómic, él puede vencerla porque es un personaje más. Me importa que qué esta de poder, siempre la rompe. Más popular e importante De hecho, le tira el chiste de Le sí. importas tampoco a la gente Que de seguro creen que eres buen Stacy Bueno, yo también lo pensaba ¿eh? todos, Pero al final se unen para detener a Arcade Ya que se dan cuenta de que todos son parte de su juego No, que... Okay. En DC Comics tenemos un Batman, un Hawkman, okay. un Aquaman, un Martian Man, un Plastic Man, un Animal Man y obviamente ¿Eh? tiene que tener un hombre gato. Él es Catman. Catman pertenece a este grupo <risa> llamado Secret Six que es como un Soy Squad 2.0 pero ahorita no importan ellos. El nombre de Catman es Thomas Blake. Este tipo sabe pelear muy bien, le dio en la madre a Batman pero algo curioso de él es que no lo conocen como Thomas o su nombre de villano Catman ni por su peculiar disfraz de gato ni por ser un hombre gato. Sino por ser el villano más sexy Todas las mujeres se quieren acostar con él ¿Qué? Incluso las heroínas como Huntress okay. es un chat <risa> ¿Quién es el más acá? ¿Eh? ¿Quién es el más ¿Dato, y es que en Black Adam, a diferencia de la mayoría de personajes de DC y Marvel, The Rock se negó a llevar relleno para los músculos, según ¿Qué? el actor, cuando se puso por primera vez el traje a con... No necesita más relleno, si la roca ya es un gigante, boludo. quedaba ridículo. No es novedad que la... Bueno, sí, sí, los personajes sí son mamadísimos todo eso, pero obviamente en eh, forma muy ridícula ¿no? <risa> la roca tiene un volumen muscular tan desarrollado que sí. no necesita por lo que el traje del antagonista es una simple tela oh, increíble, sabías que en god of war kratos rechaza mm. la manzana que le lanza Sindri porque él proviene de la antigua grecia donde lanzar una manzana a alguien era una declaración de amor y atraparla significaría aceptarlo <risa> no no soy no soy de eso no ¿eh? más rechazo nomás y nomás la. yo no soy que ¿Sabías que, en God of War, Kratos rechaza la manzana que le lanza Sindri porque él proviene de la antigua la... Grecia, donde lanzar no, una manzana a alguien era una declaración de amor, y atraparla significaría aceptarlo? No, en peor. ¿Con qué personajes de Marvel Thor ha hecho el delicioso? Conchale. Al igual que Uf, el en los cómics de Marvel, el dios del trueno es sumamente atractivo. Y lo creas o no, en sí, sí, una ocasión boi, que, le que tocó que hacer el delicioso con Hela Con tal de salvar a su amada Valkyria, el dios mm. del trueno tuvo que hacer un trato con Hela Y es que ella, con tal de... Oh, Gela, hey, la última y uh, Creo que una de mis waifu favoritas de Marvel, cuando vi en 2017 y también la película, uf, qué buena es Valquiria El dios del trueno tuvo que hacer un trato con eh, Hela, yo, claro, que bueno, ella, con salvar a Valkyria, quería un hijo. Yo creo que lo más culero de este trato es que mm -hmm. aunque Hela sí salvó a Valkyria, posteriormente, gracias a una de las ex de Thor, encantó. Bueno, sí, ya sé que estuvo yo porque... ya las películas son hermanos, pero no en los cómics, pero igual decís esto porque esa es la hija de Loki, o sea que sería el tío y sobrino. Adora, Valkyria se entera de lo que Thor hizo con Hela y el sacrificio que tuvo que hacer y posteriormente nos es enteramos que el sacrificio de que estoy dispuesto a con él <risa> y el, todo el mundo de Hela, te Hela en este Ay, Dios. Que cualquier hombre está dispuesto a correr, ¿no? <risa> Valkyria se entera de lo que Thor hizo con Hela y el sacrificio que tuvo que hacer, Y posteriormente lo sí, se tiene que, hacer, ¿eh? de que Hela sí quedó embarazada. Y el hijo de Thor y Hela en este universo se llama Moody. Y sí, en el universo Ultimate Hela es hija de Loki. Wow, wow. Y aunque no es hermana o sea, de Thor, en este universo sí está turbio que se haya dado a la hija dale, de Loki. Ah, de también, se ve. <risa> ok, la, la. ¿Alguna vez Iron Man se ha fusionado con su armadura? Sí Esto ocurre en una ¿Eh? historia llamada The Darkhold Iron Man Donde fiel? se muestra una versión trágica y perturbadora de la historia de este héroe Tony oh, había sido hombre, encontrado por Pepper y Happy en el suelo lleno de heridas Él les pide que no quiten la armadura de su pecho Ya que eso es lo que lo mantiene vivo Con ayuda de Pepper, Tony intenta crear mejoras para su armadura Y logra añadirle dispositivos capaces de reparar músculos, órganos y huesos Que funcionan al principio, no, pero algo bien. sale mal Un líquido viscoso brota por las grietas de de la armadura y cuando Pepper escanea a Tony se da cuenta de que la armadura había disuelto su piel y su sistema se había fusionado con el traje, habiendo cables en su cerebro y metal en todo su cuerpo. Intentan ayudarlo pero Tony se encierra diciendo que podrá repararlo él mismo. A ver, ¿quién no pensó en matarse alguna vez? Al final, después de un tiempo, resulta que lo que Tony había estado haciendo era crear más trajes para atrapar a toda la ciudad. Mata a Jarvis ah, y para meterlos juntos dentro de un traje y por último, convertido en una masa asquerosa de tejido colgante, guía a Pepper hacia su propia armadura. ¡Ah, qué turbio! ¡Ay, qué tristeza! ¡Basta arruinarme cosas!